Bien, vamos a hablar un poquito del tema de la ley de extinción de dominio que sigue siendo muy interesante Eso porque es lo que está en el tapete. Don. Claro, precisamente en el día de ayer la Fuerza del Pueblo reafirmó su compromiso con la lucha contra el crimen organizado en todas sus manifestaciones, planteando el respaldo que se regule lo que es la extinción de dominio en el país, siempre que se ajuste a la constitución. La iniciativa legislativa que busca... Instaurar lo que es en el país un régimen legal que regule la extinción de dominio Sobre patrimonio que hayan sido producto de hechos ilícitos Vamos a escuchar las palabras precisamente en este orden Del ex vicepresidente de la república El distinguido amigo el doctor Rafael Albulquer, que Vamos a escucharlo por favor hermano Vamos a ver En el contexto de la lucha por los valores y principios constitucionales y bajo, y bajo cualquier circunstancia defenderá el legítimo derecho que tiene la población de que el texto de su constitución sea respetado. Señores, precisamente el ex vicepresidente de la República fue enfático al señalar que la fuerza del pueblo no apoyará un proyecto de ley que contenga disposiciones que se contradigan de forma manifiesta con la constitución de la república, bien eso dice la fuerza del pueblo, pero por otra parte jóvenes, miren aquí, por otra parte, en el día de hoy, precisamente, el presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, Celso Juan Marrancini, dijo que deben de tener los mecanismos idóneos para poder decomisar los bienes que se hayan sido obtenidos de manera irregular. Precisamente, al responder sobre el debate del proyecto de ley de extinción de dominio, pidió que se logre la pieza que se logre en el país, pero sin apresurarse. Bienvenido. Vamos a escuchar lo que dice Celso Juan en ese sentido, por favor. adicional, pero que tampoco eh, ahuyente inversiones o, o, o, o, o significa un retroceso por el país. Hay que buscar el balance y eso se logra siempre con la discusión, el tiempo que tome, el tiempo que tome pero que se, que se logre eh, el, eh, el objetivo. La Comisión bicameral de este proyecto de ley que estudia la extinción de dominio para la descomiso civil de los bienes ilícitos presentó en el Pleno del Senado un informe favorable sobre la iniciativa legislativa. Bienvenido, venimos por aquí equipo, vamos a venir por aquí. Brian, vamos a venir por aquí, por favor. Miren qué pasa en todo esto, bienvenido. Al parecer los diferentes sectores están pidiendo que este debate se pueda ampliar, que se pueda profundizar un poco más y que esto pueda tener un tiempo mayor para poder lograr tal vez no la ley correcta, pero sí la que pueda permitir llevar a cabo ese importante deseo. Que tienen todos los dominicanos lograr verdad una ley de extinción de dominio, bienvenido, bienes ilícitos, cosas, a veces hasta fruto del narcotráfico y demás, es justo también que sean decomisados. Todos quisiéramos poder ver eso en un momento. Mira que eh, una observación que me gustaría hacer en ese contexto, en el contexto del estudio del proyecto de ley eh, de las declaraciones eh, del ex vicepresidente eh, Rafael Albuquerque con relación al proyecto y la posición de la fuerza del pueblo, en el contexto de lo que dice Celso Juan, hablando de alguna manera en nombre de, de los empresarios, si se sí. quiere decir así y los representantes en el Congreso eh, de los diferentes partidos. De alguna sí. manera, los partidos principales se han expresado en el sentido de, de, de la extinción de dominio, de la necesidad. Pero aquí hay un gran ausente que, de alguna manera, el, el señor Sergio Juan Marrancini eh, ha puesto eh, en el tapete sí. y él expresa que bueno, que se necesita un instrumento para el decomiso de los bienes mal habidos. Muy bien, particularmente un sector importante de la sociedad entiende que el, las leyes están ahí, que quizá haya que perfeccionarlas, eh, muy bien, pero ese no es el tema, sino que lo que dice Celso Juan, a mi juicio, es que se le dé mayor apertura al debate, mayor participación y se le... Comunique al pueblo, se le indique al pueblo para que el pueblo, la sociedad, participe. Y cuando digo la sociedad que participe, me refiero precisamente a lo que son la fuerza viva de la nación. Porque se ha estado... Sin, un, apresurarse, sin, bien, apresurarse, sin apresurarse, apresurarse, Sin apresurarse, obviamente, pero que participe el pueblo dominicano en el debate y que adquiera y que tenga conocimiento del de proyecto de ley para que el pueblo mismo se exprese. Y cuando digo el pueblo mismo, es porque hay una llamada sociedad civil que eh, de alguna manera está impulsando y apoyando ese proyecto, pero que esa sociedad que se, que se hace llamar sociedad civil y que los partidos políticos le han dado aquiescencia, a, a o sea, le han permitido que se inserte sí. en la política dominicana, nosotros entendemos que esa no es la sociedad civil a la que va a ser afectada, propiamente dicho, ese proyecto de ley. ¿Por qué decimos esto? Porque ahí no están, por ejemplo, en esa sociedad civil, yo siempre pienso en los productores agrícolas. Yo no he oído los productores agrícolas en sociedad civil. No. Yo no he oído, por ejemplo, las instituciones del transporte como sociedad civil que eso es lo que yo entiendo como sociedad civil. No he escuchado, por ejemplo, a los sindicatos de trabajadores, que eso es lo que yo le llamo sociedad civil. Bueno, hemos oído parte de los empresarios en la voz de Celso Juan Marrancini, que de alguna manera se expresa, pero dice eso mismo, que se, que se dé un compás de pera para que se estudie. ¿Y por qué digo que esa sociedad civil que conforma la fuerza viva de la nación son las que deben participar? Porque... Ellos son los que conforman de alguna manera el pueblo dominicano. Cuando esos proyectos de leyes vienen de instancia que muchas veces no sabemos el origen, entonces deben ser socializadas, porque los partidos políticos que expresan su posición, si bien es cierto que son los canales de comunicación entre el pueblo y, el, y los estamentos de Estado, por medio del cual se eligen los legisladores e incluso los presidentes y otros funcionarios de la República, las, esos, esos partidos políticos muchas veces también representan otros intereses que tenemos que tener en cuenta para que eh, la, la ley que devenga, la ley que se produzca, sea de conocimiento de la sociedad, pero para que la puedan respetar, porque un pueblo no respeta la ley que no conoce, el pueblo no puede respetar la ley que no conoce y que no ha sido partícipe de su formación. Nosotros como sociedad tenemos que tomar ese elemento en cuenta, que una de las cosas, uno de los elementos por los cuales no somos propensos al cumplimiento de las leyes es porque no participamos en su formación y nadie ama ni respeta lo que no conoce. Así es que eh, ese proyecto de ley de extinción de dominio debe ser eh, socializado con el pueblo dominicano para que el mismo tenga la fortaleza y la legitimidad que necesita, porque si no, va a pasar como otras legislaciones, que en vez de pro, eh, producir soluciones al pueblo, lo que viene a producir es tortuosidades e inconvenientes. Como por ejemplo, que tenemos claramente en la ley de compras y contrataciones porque son legislaciones que muchas veces vienen enlatadas para ser insertadas en una sociedad que tiene otra cultura, otro principio, y entonces se da el traste con que su aplicación se hace tortuosa. Sí, Lo mismo sucedió también con el tema del de Código Procesal Penal, que no pusieron a participar al pueblo y realmente se hizo para... De, se, se, se motivaba... El código procesal para descongestionar las cárceles, pero ha pasado todo lo contrario. Todo lo contrario, tenemos la cárcel llena de presos preventivos, que a todos prácticamente, o a muchos, se le está haciendo una condena previa, lo cual cae en el grado de la ilegitimidad. De modo que con este proyecto de extensión de dominio, a nuestro entender, los legisladores, los partidos políticos que son el canal, eh, deben. Eh, bajar al pueblo a explicarle de qué se trata eso para que el pueblo lo respalde y lo respete excelente, bienvenido hermano permíteme compartir rápidamente otra información muy interesante con la audiencia precisamente el Ministro de Héroe Públicas, el Ingeniero de Línea Ascensión informó precisamente que ha realizado una intervención en diferentes puntos del país para reparar las obras viales que se encuentran en mal estado como el puente del kilómetro 13 en ese sentido realizaron un levantamiento para determinar la cantidad de puentes en mal estado e intervenir los túneles de la que ameritan ser atendidos de manera urgente para un cuidado muy especial. Vamos a escuchar lo que dice el ministro de línea ascensión, por favor. Vamos a ver. Acabamos de hacer un inventario del estado de los puentes y hay cerca de 300 puentes con distintos niveles de intervención que habrá que hacerse y estamos eh, programando la realización de los mismos para ampliarla. Como ustedes habrán visto que también se hicieron eco, estamos el túnel de las Américas y el túnel de la 27 de febrero le hemos cambiado las luminarias a muchas eh, de estos eh, viaductos, de, estas, de perdón, de estas vías, de estos eh, pasos a desnivel, y eh, en este momento se está dándole un mantenimiento eh, correctivo bastante intensivo. De igual modo también se concentraron en hacerle diferentes carreteras y espacios más seguros del país donde van llevando a cabo importantes tareas en diferentes puntos del tránsito de la geografía nacional. Claro que si bien ¿Tú vos, sabes que... Eh, permíteme, eh, permíteme brevemente, ahí solamente dar un dato. Mira, bienvenido, hay algo que hay que reconocer que mencionaba el ministro de Línea Ascensión. Ese túnel de la 27... Es verdad, faltaba mantenimiento y faltaba luminaria. Y ni decirle el de las Américas. Creo que es una excelente labor que se debe ser reconocido por los dominicanos. Ese túnel de la 27 y las Américas meritaban urgente una atención y qué bueno que se ha llevado a cabo un proceso de remozamiento y de luminaria que era muy necesario para todos. Bien, Mira, eh, es correcto y, y sobre todo eh, ese túnel que pa pasamos mucho por él aquí de la 27 de febrero, como le llaman, el túnel largo que pasa por la Lincoln y por la Churchill, ¿no? Eh, tiene todas sus luces, tiene una luminaria perfecta. Sí. Y también siempre por aquí mismo felicitamos en su momento a, a deline Ascensión, al ingeniero Deline Ascensión, por el gran trabajo que ha estado realizando en el Ministerio de Obra Pública. Y nosotros eh, aplaudimos y seguiremos aplaudiendo ese trabajo porque está haciendo un esfuerzo extraordinario. Pero sí... Como yo sé que él escucha este programa y cuando no lo escucha, lo graban para que lo escuche, es bueno que todo este asfalto y todas estas reparaciones de puente que se están produciendo tanto en la carretera como en la ciudad, porque déjame decirte sí. que la ciudad de Santo Domingo, entre otras, real y efectivamente ya los hoyos en las calles están pasando a la historia, porque sí, se está haciendo sí, sí. un trabajo extraordinario con con el asfaltado y el bacheo de las calles. Sí quiero hacerle una petición, y es que conjuntamente con las autoridades que, que, que tengan que ver, sea el Intran, sea el Ayuntamiento del Distrito o quien fuere, que eh, se apresuren un poquito en las señalizaciones eh, correspondientes en la vía. Y también esas vías que están asfaltadas la gente, la poca educación que tenemos, la poca educación vial, producen muchos accidentes, porque como tienen vía libre y no tienen obstáculos, como hoyos, se han eliminado incluso algunos llamados policías cortados, eh, se están produciendo algunos que otros accidentes, sobre todo en la ciudad, porque eh, no se está debidamente señalizada eh, las calles. La gente no respeta y cree que no hay ningún, ninguna situación que, que para cumplir ninguna, ninguna señalización, y entonces pasan la, las intersecciones, las esquinas, es inadvertido prácticamente. Debe haber, yo abogo, no porque pongan reductores de velocidad como se hacen en muchos sitios, sino que se pongan luces de alerta, luces amarillas, los pares, etc. Eh, ese trabajo yo sé que no es todo de obra pública, sino que tiene que eh, también trabajar, o de agua Pública, no, perdón, del Ministerio de obra Pública, sino que eh, implica otro, otros organismos, creo que el intran y el tema también de, de, de, del ayuntamiento, de las alcaldías, etc. También, escúchame, eh, quiero aclarar, por ejemplo, que con relación a los túneles, que estudien la posibilidad, la posibilidad de quitarle ese techo que tienen esos túneles, tanto el de las Américas como el de la 27. Ese techo, a mi juicio, no rinde ningún servicio y representa un gasto precisamente en luminaria que tiene que gastarse. Y además de eso, toda eh, la, la polución que se acumula ahí debajo de ese techo puede ser que no sea beneficioso. Que se vea la factibilidad y el estudio de que se despoje ese túnel y se deje al aire libre, como está, por ejemplo, el túnel que está por debajo de la de Filló en la misma de 27 de febrero que pasa por debajo de la de Filló y por la Carmen Mendoza de Corniel y ese túnel no tiene techo. Y ahí la luz nunca falla porque es la misma luz natural la que se aprovecha. A mí entender, el, el túnel largo de la 27 puede ser objeto de, de un análisis para ponderar la posibilidad de que se le quite ese techo para que la luz natural sea la que predomine ahí. Excelente.